¿Sí? Y vamos a la segunda carta de Timoteo, vamos a comenzar nuestra hora número, eh, si no tengo mal, la hora número eh, 11, eh, la hora número 3 de este día, pero la hora número 11 de nuestra eh, parcelación de la materia. ¿sí? Entonces comparto la carta, eh, la, la, comparto el, el, el apunte de epístolas pastorales a la segunda carta de Timoteo. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Algunos creen que fue escrita muy, pero muy cercana a la, eh, a la, al fallecimiento del de, eh, apóstol Pablo entre los años 66 y 67 después ¿sí? de Cristo. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en, esto, eh, en este periodo? Eh, en este periodo Pablo supuestamente salió de la prisión romana. ¿sí? Eh, eh, luego que termina el libro de Hechos, él sale... Eh, y eh, él hace un, un viaje misionero que lo lleva hasta España, y ahí comenzó la persecución, esa cruel persecución que hizo el emperador Nerón. Nerón comenzó esa persecución en el año 64 después de Cristo, y probablemente Pablo fue arrestado nuevamente una segunda vez este, eh, eh, en Troas, eh, que va a aparecer en el capítulo 4, versículo 13 de esta segunda carta, y fue nuevamente conducido a Roma. Entonces, lo que estaba pasando es que eh, en este segundo encarcelamiento, ya Pablo estaba en un calabozo, ¿sí? y solamente los que podían verlo lo podían ver eh, haciendo muchos esfuerzos. ¿sí? Entonces, Pablo estaba esperando eh, ser liberado eh, en la primera encarcelación, y de hecho fue liberado, pero en esta segunda... Eh, eh, Pablo ya comienza a perder las esperanzas de salir de este encarcelamiento. Y de hecho, la eh, tradición dice que Pablo termina muriendo luego de este encarcelamiento. Entonces, eh, eh, eh, en este caso, lo que estamos viendo es eh, palabras finales de un pastor hacia su, hacia su, su grey y, y hacia su, a su, su hijo en la fe, hacia Timoteo, y vamos a ver instrucciones, aliento, eh, a, a un, a un este, eh, Timoteo que seguía siendo joven, que eh, seguía siendo su, su hijo en la fe, y que este, eh, eh, Pablo quería llegar al corazón de, de, este, eh, de este pastor. ¿sí? Ahora, su principal interés eh, estaba centrado en que la iglesia que Timoteo estaba pastoreando, sea una iglesia sana, sea una iglesia que vaya este, guardando el Evangelio. Entonces, eh, vamos a ver que, que Pablo va a tener eh, partes de discursos que son este, muy profundos, ¿sí? y, y su preocupación va a ser justamente que Timoteo sea un fiel transmisor del Evangelio de Cristo. ¿Mm? ¿Cuáles son las eh, características de esta segunda carta? ¿Sí? Eh, eh, bueno, eh, Pablo eh, se va a mostrar tierno, se va a mostrar cálido, se va a mostrar cariñoso eh, eh, este, eh, en esta carta, y va a mostrar un poco más sus emociones, eh, porque recordemos, las circunstancias no eran iguales a la de la primera, clave, eh, primera carta. ¿sí? Entonces, ya no era este, un... un un Pablo que todavía tenía esperanzas de salir, aquí vemos un Pablo que va a estar bastante eh, eh, desesperanzado y viendo que el final de su vida se estaba acercando. ¿Cuál es el versículo clave? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El capítulo 2, versículo este, 15. Y bueno, Obviamente eh, eh, está dirigida a Timoteo, Timoteo, pastor de Éfeso. Éfeso, una ciudad de Asia Menor. Eh, actualmente Éfeso este, se encuentra en sus ruinas en Turquía. Eh, eh, y bueno, ahí tenemos algunas este, descripciones de lo que fue este, esta, eh, esta ciudad. Ahí tenemos un mapita eh, eh, donde vemos la, eh, la localidad de, de cada una de las... Este, eh, de cada una de las ciudades que, que fueron afectadas por Pablo, Filipos aquí arriba, Tesalónica, Polonia, Corintos, Encreas, Atenas, allí en Grecia, Troas, o Troa de Pérgamo, Tiatira, Sardes, eh, Filadelfia, Esmirna, este, Éfeso, Magnesia, Mileto, Colosas, Laodicea, Hierápolis, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, de Listra eh, y Pafos aquí abajo. Eh. Si vemos entonces, Éfeso está. En lo que es este, actualmente eh, Turquía, este, eh, eh, y bueno, allí tenemos eh, la, la locación eh, geográfica de esta ciudad. El capítulo 1 de esta carta este, va a comenzar obviamente con una salutación, y fíjense que cuando comienza dice Pablo, apóstol de Jesucristo, versículo 1, este, ahí le estoy leyendo el versículo 1 de 2 de, de, de, eh, de, de Timoteo,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 Y, y él comienza diciendo justamente eh, palabras que son muy este, fuertes y palabras que son muy, este, eh, eh, muy eh, eh, encarnadoras de su propia realidad. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida. Y fíjense que ya comienza... Este, eh, Diciendo, bueno, yo tengo esperanza de vida solo en Cristo Jesús. Lo podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, como lo querramos ver, pero Pablo estaba mostrando de que su preocupación no era una preocupación leve. Su preocupación era una preocupación de este, esperanza de vida en la eternidad, pero en su vida este, física ya no tenía tantas esperanzas. De volver a hacerlo. Pablo, aún en ese calabozo, aún a la espera de la muerte, aún sabiendo de que tenía pocas esperanzas, Pablo seguía preocupado por esa iglesia que había fundado y seguía preocupado por su hijo en la fe. Y seguía preocupado, y aún en eso, este, también venía dando esperanza. Aún a pesar de que ese emperador que no estaba en sus cabales, Nerón, que no estaba muy bien este, psíquicamente, aún en eso y aún con su tortura eh, eh, física, su, este, eh, su, su, su estado actual, Pablo quería escribirle a Timoteo. Y de hecho comienza a hacerlo y lo hace de esta manera tan cálida. ¿no? Y le dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor y de Jesucristo, nuestro Señor. Qué bárbaro, ¿no? Pablo dándole ánimo, diciendo yo te deseo gracia, yo te deseo misericordia, yo te deseo paz ¿eh? de nuestro Señor Jesucristo. Yo te deseo a vos. ¿Eh? ¿Qué, qué tremendo este, eh, esta postura cuando entendemos lo que estaba viviendo Pablo y aún así Pablo quería ministrarle algo a Timoteo. A pesar de su carencia de, de, de, este, eh, de comodidades, a pesar de su carencia de esperanza para poder ver nuevamente a, a, a sus siervos, este, eh, Pablo tenía ganas de ministrar. Sí, Juan José, querías preguntar algo. Pregunta, a ver. Sí, Ahí profe. Eh, entre la primera carta y la segunda, y la segunda Timoteo, ¿cuánto tiempo transcurrió y eso depende de, de, de, de, de las, las fechas que nosotros tenemos de, de emisión de cartas. ¿sí? Este, algunos van a decir, como tenemos la mayoría, va a creer que Pablo escribe esta en el 66 o en el 77 este, de, de después de Cristo. ¿no? Pero eh, ahí te voy a, a, a buscar algunos comentaristas. Ahí para que lo admito, y te, y te respondo correctamente, ¿sí? Porque no son muchos años, no son tantos años como se creen, pero sí son significativos porque este, eh, estamos viendo dos eh, situaciones diferentes de Pablo, eh, sobre todo eh, con relación a, a Roma, ¿sí? Vemos dos situaciones diferentes. Entonces, este, aquí ya te digo, eh, un segundito. Pastor, sí. Sí. disculpe, Acá... En el apunte dice que la segunda carta de Pablo a Timoteo fue escrita entre dos y cuatro años después de la primera. Claro, eh, ahí tenemos una, una, una postura, ¿sí? dos y cuatro años después de la primera. ¿sí? Algunos sitúan en el 64 después de Cristo la primera de Timoteo y en el 66 o 67 la segunda de Timoteo. Algunos dicen, no, la primera de Timoteo fue cerca del 62 o cerca del 61. Por eso no hay una, una fecha, no tenemos una fecha este, eh, estable porque Pablo no lo, no lo pone en las cartas. No dice, eh, en el año del emperador tal, fíjense que él no da eh, esa fecha en ninguna de sus cartas, lo no da, y, y, y los cálculos son de acuerdo a este, las probabilidades de sus diferentes etapas de, de, de su propia vida. ¿Por qué se sitúa esta cerca del 66 o del 67? Porque se cree que ese fue el año en que terminó muriendo, este, eh, eh, terminó muriendo Pablo. Y lo que se cree de la primera de Timoteo es que fue escrita por lo menos entre tres y cuatro años antes. O sea, si fuera el 67, 63, 64, este, a, ahí podríamos llegar a... A verlo. ¿sí? ¿Está contestada la pregunta este, Juan José? Sí, profe. Agradecido, pero, gracias. No, no hay por qué. Entonces, como nosotros estamos viendo aquí, eh, este, este apóstol, eh, gran apóstol Pablo, eh, está nuevamente escribiendo una carta pastoral, pero ya con una diferente postura frente a su propia vida. Y aún así, deja de lado sus intereses, Deja de lado sus este, eh, vivencias y comienza a centrarse en lo que tenía como información de cómo iba funcionando la iglesia de Éfeso. Ya había escrito una carta a Timoteo, ya le había marcado algunas cosas, lo que acabamos de ver, y ahora Pablo va a estar haciendo énfasis en otras cosas. Vamos a fijarnos que eh, eh, su desarrollo de la carta, a partir del versículo 2 en adelante, dice lo siguiente, «Doy gracias a Dios». Este, perdón, el versículo 3 en adelante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Y por eso aquí comenzamos a hablar de algo más personal. ¿no? Pablo le comienza a decir, mira, este, Pablo, eh, mira, Timoteo, no me olvidé de vos. Mira, yo sigo rogando, yo sigo orando por vos. Sigo orando por lo que este, tu ministerio eh, me ha sido encomendado a mí, para que ese ministerio siga ministrando a esta iglesia de Éfeso. ¿sí? Eh, eh, entonces Pablo comienza eh, con, con algo personal. Le dice, me acuerdo de vos en todas las noches. Y qué tremendo esto, ¿no? porque si lo está escribiendo Pablo, no es que está haciendo un alarde este, de... De, de, de buena persona, Pablo realmente estaba orando. Pablo realmente estaba preocupado por Timoteo, eh, pero no en una preocupación mala, sino en una preocupación de sostenimiento en la fe. Y yo me pregunto y te pregunto a vos, ¿cuántos de nosotros seguimos necesitando de esos eh, guerreros, de esas guerreras de oración que oren por nosotros? ¿Cuántos decimos, yo quiero que, eh, tener un, un Pablo, yo quiero tener una, un, una líder, un líder que se preocupe y que esté orando por mí, porque yo necesito oración, yo necesito fortaleza del Señor. ¿sí? Y, y, y por eso en el versículo 4 comenzamos a ver un poco más profundamente su lado más tierno, el, el lado de, de, de Pablo ya más grande, eh, ya más este, cercano a la muerte, ya más este, eh, sensible, y le dice en el versículo 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Sí? Le dice, ¿sabes cómo te quiero ver, Timoteo? ¿Sabes cuánto estoy esperando volver a verte? Y, y, y Pablo creo que le está diciendo casi con un dejo de nostalgia. ¿sí? Está diciéndole casi como diciendo, mira, no sé si te voy a volver a ver. No sé si, si, si voy a poder estar... Este, una vez más con vos pero lloro y, y, y se me pone alegre la cara cuando pienso de que si nos vemos vamos a estar tan alegres, tan felices ¿sí? tan agradecidos a Dios y por ahí esta situación te está pasando a vos también por ahí vos decís yo no sé si voy a volver a ver a, a esta persona no sé si volverás a ver a, a, a seres queridos no lo sabemos, ojalá que sí esta pandemia nos, a, a todos nos está sensibilizando, esta situación de, de aislamiento a todos nos sensibiliza y decimos, volveré a estar en familia con eh, aquel que está lejano mío, estará con vida, volveré a disfrutar de, de, de, de, de su risa, volveré a estar eh, eh, eh, con, disfrutando, aunque sea de, de, de, de estar solamente ahí, con él o con ella, con, con, con este ser querido, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, y, y, y Pablo estaba en esta situación. El versículo 5 le recuerda algo, dice, ¿te acordás? Y mira, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué, qué bárbaro esto, le dice, mira, me acuerdo de vos y me acuerdo que tu fe es una fe sincera, es una fe genuina, es una fe este, eh, certera, hay una fe que no es fingida en vos. Y, y, y ahí le toca el corazón a, a Timoteo. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Y le recuerda, ¿no? Yo no sé si vos tuviste, este, y, y ojalá Dios quiera que te haya bendecido con tener abuelos en la fe, abuelos cristianos. ¿Eh? Yo tuve mi abuela cristiana. Y cuando dice, eh, la, la, la cual habitó primero en tu abuela Loida, yo pongo ahí el nombre de mi abuela, mi abuela este, se llamaba Helvi, Helvina. entonces mi abuela Helvi y mi abuela nos enseñó a orar, mi abuela nos enseñó a tener una vida de oración, íbamos a la casa de la abuela y a las 7 de la tarde era reunión de oración, no importa el día, no importa este, eh, si, ha, si hacía frío, si hacía calor, 7 de la tarde se oraba en la casa de la abuela, y orábamos todos, íbamos muchos nietos, y, y nos ponía todos en ronda, este, cantando un, un par de canciones, una lectura de un salmo, y a orar todo el mundo. Todos teníamos que orar. Y, y, y yo me acuerdo de la abuela orando. Y cuando empezaba a orar la abuela, Dios mío, le ponía entre 30 y 40 minutos de oración. Ella, nosotros vamos a hacer la oración corta porque queríamos comer este, después de cenar. Pero la abuela no tenía problemas de orar, porque cuando se ponía a orar, la abuela oraba. Y oraba por sus hijas, oraba por sus nietos, oraba por por todos. Y, y, y yo me imagino la abuela de Timoteo, ¿no? Mujer de fe, mujer de fe, mujer de oración. Y le, y, y, y, y le toca más el corazón y dice, y en tu madre te unice. Entonces comienza a ser el árbol genealógico, ¿no? Tu abuela, mujer de oración. Tu madre, mujer de oración. Y le dice, y estoy seguro que en ti también. Entonces Pablo está haciendo una carta muy profunda. Y comienza tocando las fibras íntimas de Timoteo diciendo, vamos a hablar en serio, vamos a hablar de fe, vamos a hablar del Señor, vamos a enfocarnos en lo que realmente es importante. Y en el versículo 6 le da un consejo que está tremendo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. ¿sí? Entonces, este versículo, algunos dicen... Uy, seguramente que Timoteo por ahí estaba con una flaqueza espiritual, por eso Pablo le está este, insistiendo de que eh, avive ese fuego del don por la imposición de manos, obviamente. Algunos dicen seguramente que recibió algún don espiritual mientras lo estaban ordenando al ministerio a, a Timoteo y, y Pablo estaba ahí ordenándolo. Pero lo que le está diciendo eh, un poco más este, eh, un poco más sutilmente, le está diciendo, nunca dejes de avivar el fuego. Nunca dejes de que ese fuego se apague. Nunca lo dejes. Y yo creo que ese consejo que vino de Pablo a Timoteo nos está viniendo a nosotros. Y nos está diciendo, este, avivemos el fuego. Avivemos el fuego. Están ahí, están las ramitas, están los, este, las brasas, está el calor, está el hogar este, preparado, Está todo, lo que hay que hacer es sacar un poco las cenizas, comenzar a atizar esas, este, esas brasas para que eh, eh, vuelvan a ser candescentes y que vuelva a encenderse ese fuego del Espíritu Santo, vuelva a encenderse en cada uno de nosotros, vuelva a encenderse como ardió en otro momento, ahora vuelva a arder porque Dios sigue dándonos dones. Dios sigue usándonos. Dios sigue dándonos esa gracia de parte de Dios. Esa gracia que solamente viene de parte de Dios. Ese carisma que viene del Espíritu, ese, ese ministerio que el Señor ya nos dio, el Señor quiere que nosotros lo estemos avivando. Así que yo te animo a vos también que en este tiempo avives el fuego del don que hay en vos avívalo, Avivalo en la oración, avivalo en la búsqueda de Dios, avívalo en la profundidad de tu adoración, avívalo porque este es un tiempo donde los altares tienen que estar encendidos, altares de corazones consagrados a Dios, altares que den la gloria a Dios. Este tiempo es un tiempo donde lo tenemos que estar haciendo vos y yo juntos, avivando el fuego de Dios. Y, y, y el versículo 7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otro versículo tremendo, tremendo para que vos y yo lo eh, analicemos. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, no somos cobardes. Vos no sos un, una cobarde, vos no sos un cobarde, vos sos alguien que tiene poder. Vos sos alguien que tiene amor. Vos sos alguien que tiene dominio propio. Si algo te está dominando es porque eh, el fuego se está apagando. Así que vamos a avivarlo y vamos a, a, a tomar de nuevo de ese poder de Dios, de ese amor y de ese dominio propio que ya nos dio, que ya nos este, eh, eh, impartió el Señor con su, con su poder magnífico. El Señor ya nos, ya nos dio a vos y a mí ese, ese poder. Así que no te quedes encerrado en la mentira de Satanás que te dice de que tu ministerio está muerto, que este, eh, no, no servís, que no servís para, para lo que Dios te mandó. Eso es una mentira porque no sos un cobarde, porque Timoteo no era un cobarde y porque vos tampoco lo sos y vos sos un llamado por Dios. Vos sos alguien que Dios llamó. Por eso eso eso viene bien para que yo y vos, eh, ambos juntos, Digamos, voy a servir a Dios con poder, voy a servir a Dios con dominio propio, voy a servir a Dios con amor, porque esto me, me lo dio Dios, me llenó de la plenitud de su espíritu y yo soy alguien que me levanto en fe. Así que levántate en fe, levántate en fe porque Dios te está dando ese don para que ejerzas tu ministerio, don de parte de Dios. Sigue el versículo, el versículo, este, eh, oh, eh, perdón, eh, 8, sí, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y algunos pensaron o creyeron que en este, en este tiempo es como que eh, Timoteo estaba un poco avergonzado de Pablo, de su, de su prisión, de que nuevamente había caído preso, y entonces esto hacía como que, eh, su fe estaba un poco este, eh, en, en cuestionamiento, pero yo creo que Pablo aquí le estaba diciendo algo más todavía. Pablo le estaba diciendo, mira que eh, este es un tiempo difícil y este es un tiempo donde vamos a tener que dar, eh, eh, vamos a, tener que dar eh, a conocer que somos hijos, que somos hijas de Dios. Y Yo creo que esto viene bien para vos y para mí. No nos avergoncemos de decir de que somos hijas, hijos de Dios. No nos avergoncemos. Dios es el que nos está dando fortaleza. Así que esa, esa, ese poder de Dios viene para que vos y yo nos levantemos en fe. Nos levantemos en fe y nos levantemos como embajadores de Dios. Embajadoras que tenemos en Dios el poder para dar testimonio de él. El versículo 9 dice, quien nos salvó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, el llamamiento es de Dios. Y tus obras ni mis obras hicieron de que Dios se fije en mí, en vos. Dios no se fijó en vos por lo que haces. Dios no se fijó en vos por lo que sos. Dios se fijó en vos porque te amó desde antes de los siglos, antes de la fundación del mundo. Te amó, te puso nombre y dijo, vos sos mi hija, vos sos mi hijo y me vas a servir. Y como me vas a servir, yo te amo. Y Dios te amó, te amó. Entonces ese amor de Dios es un amor eterno. La gracia de Dios está sobre vos. Y por eso tus obras y mis obras para Dios son insignificantes en tanto y en cuanto no las hago para él, porque si, si lo que hago para él ahí recién comienza a tener significancia en los siglos. Entonces, levantate en fe, levantate en fe. Decí, Señor, yo te voy a servir en honestidad, en amor, compasión. Te voy a servir con el fuego de tu espíritu. Dice el 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, está haciendo un resumen del de propósito de Cristo, del propósito de su muerte, del propósito de su resurrección y vuelve a aferrarse a la vida eterna en Cristo. Recordemos el, la posición de Pablo en donde estaba. Y recordemos que estas palabras están teniendo más peso todavía, porque Él está diciendo, no me aferro a esta vida terrenal. Y estas palabras tienen peso con vos y conmigo ahora, porque estamos en la misma posición. Y decimos, si vivo voy a vivir para el Señor. Y si tengo que dejar de vivir, no importa, porque sigo sirviendo al Señor y mi vida depende de Él. Así que levantate en fe, levantate en poder y decís, el Señor ya venció la muerte. Y si tengo que morir físicamente, mi vida está escondida en Él, en Cristo. Eh, hay una inmortalidad de, de, de, de gracia porque el Señor ya pagó mi pecado y mi vida ya está en Él. Así que no me importa este, este cuerpo mortal, este cuerpo mortal va a tener su fin pero yo creo en Jesucristo. Y dice el once del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¡Qué título! Eh? ¡Qué título el de Pablo! Pablo era predicador, era apóstol y era maestro. ¿sí? ¡Qué bárbaro! Entonces Pablo eh, se está diciendo, mira, yo este, fui constituido... Por el Señor, yo tengo un ministerio, yo tengo este, un encargo de parte del Señor. El Señor me ha encargado de que yo sea predicador, de que yo sea apóstol y que yo sea maestro. Y lo estoy haciendo. Así que levántate ahora, hijo mío, Timoteo, y haz lo que Dios te mandó hacer. Y yo creo que estas palabras le está diciendo a, a, a, a Timoteo, pero me la está diciendo a mí, te la está diciendo a vos, levantate. Levantate y comienza a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Levantate, dale, dale porque Dios te mandó algo. Dios ya te mandó algo. sí. Así que en el 12 le dice, por lo cual, asimismo padezco esto. ¿sí? Estoy preso y probablemente no salga. Pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel que. Él Día, se si me está por cortar, nos unimos rapidito, ¿sí? Así podemos seguir hasta, hasta el final de, de, de esta hora, ¿sí? Nos, nos quedan unos 40 minutitos más y ahí ya terminamos el día de hoy, ¿sí? Si se corta, volvemos a unirnos ¿eh? y estamos ahí en el versículo 12, ¿sí? Entonces dice, por lo cual padezco esto. Yo voy a padecer esto, sé que estoy padeciéndolo, pero yo sé que el Señor está guardando mi depósito, ¿sí? Mi depósito. El Señor eh, eh, en el Banco Celestial guardó mi depósito y ahí está, ahí está mi depósito para que yo lo tenga en el momento en que el Señor me lo venga a dar. Así que tomate de esta palabra y yo creo que el Señor está guardando tu depósito. Él sabe lo que estás haciendo. Él sabe, Él sabe lo que hiciste, Él sabe lo que estás haciendo.